Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos a las noticias de la semana. Ahora, si está todo listo, vamos a darle al play. Estas son las noticias de la semana. Esta semana se han actualizado diversos juegos y consolas de Nintendo. En primer lugar, la Nintendo Switch se ha actualizado a la versión 5.0. Esta actualización aporta nuevos iconos de perfil de Ange y Kirby Star Alice y la posibilidad de agregar amigos por medio de Facebook y Twitter, entre otras novedades menores. Splatoon 2 se actualiza a la versión 2.3.2, que corrige fallos en los escenarios Plazuela-Calamar y Estadio-Ajolote. Animal Crossing Pocket Camp se actualiza a la versión 1.3.0, que permite medir el tamaño de los insectos y peces que capturemos, simplifica la jardinería, ofrece soporte a torneos de pesca y corrige algunos fallos que tenía el juego para smartphones nuevos personajes confirmados para Blast Blue Cross Tag Battle Blast Blue Cross Tag Battle, título de lucha de Arc System Works, ha mostrado tres nuevos personajes Aegis de Persona 3, Carmen de Undernight Night in Birth y Juvei. Estos tres personajes estarán disponibles mediante DLCs de pago El director de ANS quiere una secuela Kosuke Yabuki, director de ARMS, ha otorgado una entrevista a la revista Weekly Famitsu. Dicho medio preguntó acerca de la posibilidad de una secuela del título de lucha. A dicha pregunta, el director contestó que es algo que le gustaría hacer en un futuro, pero que ahora está centrado en actualizar y perfeccionar el actual. Recordad que ARMS sigue recibiendo actualizaciones, siendo la última la semana pasada. Nuevos detalles del Battle Pack 2 para Pokémon Tournament Deluxe. Se ha confirmado oficialmente el contenido de este DLC para Pokémon Tournament Deluxe. Este pack incluirá a Blastoise como Pokémon de combate, pudiendo Mega Evolucionar, y a Mew y Celebi como Pokémon de apoyo. Mew podrá rellenar el indicador de sinergia y mejorar el ataque y los golpes críticos, mientras que Celebi forzará un cambio de fase. Llega también nuevo equipamiento para nuestro avatar. Este DLC estará disponible el 27 de marzo. La versión de Switch de Crash Bandicoot Insane Trilogy está dirigida por otro estudio. Esta versión del remaster de los tres juegos originales de Crash Bandicoot fue desarrollada por el estudio Picarius Visions en su versión original para Playstation 4, y parece que también será así en sus versiones para Xbox One y PC. Sin embargo, en su versión para Switch esto no será así. El estudio responsable de esta versión es Toys for Bob, que estuvo detrás también de Skylanders y de todas sus entregas, en el que, por cierto, Crash también apareció. Sonic Mania llegará en físico para Switch. El popular juego de erizo azul llegará en formato físico para la consola de Nintendo. Será a través de una nueva versión, Sonic Mania Plus, que estará disponible por 29,99€. Además del protagonista y sus amigos Tails y Knuckles, también estarán disponibles Mighty el Armadillo y Ray la ardilla voladora como personajes jugables. Se añaden también un modo de repetición y mejoras en el multijugador. Esta edición llegará este verano. Un nuevo Pokémon aparecerá en la próxima película. Esta noticia no está relacionada directamente con los videojuegos, sino con el anime de Pokémon, aunque es probable que a largo plazo sí que tenga que ver con los juegos de este. Pokémon, una historia de todos, se estrena en Japón en julio, y ahora, gracias al merchandising salelado que un Pokémon no revelado, hará acto de presencia. El candidato más sonado es Ceraora, el Pokémon eléctrico que fue encontrado en Pokémon Ultrasol y Ultraluna a través del Data Mining y que no ha sido oficializado. Así ocurriría algo similar a lo que pasó con Marshadow. Valkyria Chronicles 4, confirmado para Nintendo Switch. El juego de estrategia de SEGA llegará a Occidente en otoño de este año. Este título nos transportará a una Europa ficticia del año 1935. Este continente está en guerra entre dos facciones, el Ejército de la Federación y el Ejército Imperial. Nintendo anuncia un nuevo Nindie Showcase. La Gran N ha confirmado un nuevo Nindie Showcase para el próximo 20 de marzo a las 5 de la tarde. Recordamos que estos eventos son similares a los Nintendo Direct en el que se anuncian nuevos juegos indie y detalles sobre otros ya anunciados. La misión se podrá ver a través del canal de YouTube de Nintendo. Recordar también que aquí os informaré acerca de todo lo que se anuncie. Fecha oficial de salida de Runner 3. El juego de Choice Provisions ya ha acabado su fase de desarrollo. Ahora, además, se sabe su fecha de salida. El 22 de mayo este juego llega a Nintendo Switch en formato digital. Y el 22 de junio en formato físico de la mano de Nicalis. Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey nominados al Mejor Juego del Año en los BAFTA 2018. Los dos juegos de Nintendo han sido nominados a Mejor Juego del Año en los BAFTA 2018. Le acompañan Assassin's Creed Origins, Hellblade Sensual Sacrifice, Horizon Zero Dawn y What Remains of Edith Finch. Además, Zelda ha sido nominado a Mejor Apartado Artístico, Mejor Diseño de Juego, Mejor Innovación en Juego y Mejor BSO. Super Mario Odyssey a Mejor Juego Familiar y Mejor Diseño de Juego, Sniper Clips; a Mejor Juego Familiar y Mejor Innovación en Juego, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, a Mejor Juego Familiar, y Splatoon 2, a Mejor Juego Multijugador. Los resultados se revelarán el 12 de abril. Además, esta semana han salido a la venta Kirby Star Alice y The Longest 5 Minutes, ambos para Switch. Bueno, esas han sido las noticias de la semana. Recordad que la semana que viene vienen muchas más noticias y espero que las recibáis como estáis recibiendo mis vídeos actuales que sinceramente os estoy eternamente agradecidos porque no me esperaba este apoyo de verdad. Dadle a like, suscribiros y compartidlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!